Vamos a pasar ahora en vivo con Arizmendi Lantigua quien está desde el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís. Adelante, Arizmendi. Gracias, nueva vez. Nosotros seguimos en el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís a propósito de la visita que realizara en el día de hoy el presidente de la República, Luis Abinader. Ahí pueden observar en sus imágenes eh, toda este, esta flotilla de comedores económicos del Estado, estas cocinas móviles, las cuales se han dado cita. ...acá, a esta ciudad del Jaya, desde las primeras horas de anoche. Y hay que destacar, señores, que ha sido increíble, ¿verdad?, eh, todo el equipo que se ha desplazado a esta provincia de Duarte. Aquí tenemos eh, ya la intervención de los comedores económicos, también eh, del plan social del Estado y un alto, un alto cuerpo eh, policial y militar que se ha dado cita a este mercado municipal para custodiar la zona. Algo que hay que destacarles muchachos allá en el estudio es que a las personas que se están desplazando a esta hora del día por acá, eh, por este mercado municipal, eh, es bueno que tengan en precaución debido a que acá se ha generado eh, un total problema en el tránsito debido a que la calle Castillo está precisamente cerrada donde está instalada la tarima y esto ha generado todo un caos en esta avenida Libertad casi esquina Castillo. Repetimos todo esto es lo que se vive en estos precisos momentos acá en este, en este mercado municipal de San Francisco de Macorís donde repetimos ya se han empezado a dar cita eh, hartos ...acá, los cuales están custodiando toda esta zona del mercado municipal de San Francisco de Macorís. En sus pantallas, eh, lo, las cocinas móviles de los comedores económicos eh, del Estado. Eh, del otro lado se encuentran una gran parte de flotillas de vehículos del plan social de la presidencia... ...acá en este mercado municipal municipal